Siempre llama la atención que eh, la FELCB es la que ha recepcionado la mayor cantidad de denuncias. Lamentablemente eh, no, se, no se puede bajar todavía la estadística de denuncias de violencia especialmente cometidas contra mujeres. Durante los cuatro días del carnaval se registraron 583 denuncias. Afortunadamente no se registraron feminicidios durante estas fiestas a comparación de 2018 que la cifra era de tres mujeres victimadas. A nivel de delitos, la FELCC ha recepcionado 264 a nivel nacional, FELCB 293 y DIPROBE 26. En total, 583. Por departamentos, los departamentos que más han destacado son eh, a nivel de denuncias procesadas... El departamento de Santa Cruz, 165 casos. El departamento de La Paz, en segundo lugar, 155. La Paz, Santa Cruz y Tarija fueron los departamentos donde mayores denuncias fueron atendidas. La policía boliviana ha demostrado una eficacia. Ha habido una, presenta, una presencia muy intensa en carreteras, en trancas. Ha habido una campaña muy intensa a través de los medios de comunicación, especialmente en lo que implica... El consumo de bebidas alcohólicas, como ustedes saben, también es importante destacar que en Oruro, a través de la ley seca, se ha podido reducir el índice de hechos, tanto de tránsito como faltas contravenciones y delitos. Asimismo, el ministro de gobierno indicó que 66 personas fallecieron durante estas fiestas, sin embargo, varias de estas fueron por muerte natural, intoxicación alcohólica, lo que indica un decremento del 35%.